Hola Corazones, les tenemos un reto para relaciones. La idea y la invitación es que llames diariamente a dos personas que sean importantes en tu vida. Lo otro es que tu intención al llamar sea de dar alegría y que esa persona sepa que cuenta contigo. Nosotros llevamos estas dos semanas Practicando este gesto y estamos muy contentas. Queremos que se multiplique. Multiplica tu luz. Eso da calor. Estamos todos conectados. Y somos todos uno. Te mando un abrazo. ¿Aceptan el reto? Cuéntame. Besitas.